Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto conversar contigo a los tiempos y estar una vez más en, en un Roboyam. Hola, muy buenos días a todos. Eh, me siento muy feliz y agradecido por la invitación. Esperemos todo salga increíble como en las últimas ediciones y les deseo la mejor de las suertes a cada uno de los equipos y éxito a todos. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos a esta, a esta edición de, de RoboJam, RoboJam Sinaloa, eh, acá en México. Bienvenido Marcelo, eh, Josué, Dolores eh, y todo, todos quienes nos van a acompañar a participar en esta en esta edición, esperando que sea todo un éxito, al igual que, como lo mencionaba ahorita Josué, eh, que han sido las, las, las anteriores ediciones en distintos, en distintos países. Esperemos que, que esto también, eh, salga genial. Bienvenidos todos y bueno pues vamos a darle Eh, gracias, gracias Eduardo. Entonces comenzaríamos, como habíamos dicho, eh, con el sorteo. Mm, sería primero el equipo de Ink el, el robot Ink del equipo G-Streamers. Listo, ya estamos poniéndonos en posiciones. ¿Ese sí lo logran ver bien desde ahí? Yo todavía aún no lo veo. ¿Jueces me confirman si ya lo pueden ver? Ah, lo único que veo hasta ahora... Um, ya, ya se ve. Ya sé por qué no se cae esta... Profe Tony, tal vez usted ya le puede ver. Yo no le. Ah, ya ya lo encontré yo. Sí, sí lo estamos viendo. Me confirman entonces. Sí, ya lo tengo. Ah, sí, sí, sí. Eh, fuerte y claro. Listo, entonces comenzamos a la cuenta de tres. No sé si el profe Tony puede dar con la cuenta regresiva. Pero que sí, equipos, estamos listos en posiciones y esto dice, 3, 2, 1, 1 2, listos. 3. Venga, ahí lo estamos viendo con excelente desempeño y ha cruzado la meta. Genial. Acá, a este lado, tengo 5.03. Yo tengo 5.13. Bueno, quedaríamos... nos quedaríamos la regla, ¿no? Con el... Con el de ¿no? Josué. Uh -huh. Ok, vamos a prepararnos. Ahí va el participante. Eh, que cuente él o cuentan ustedes. Ah, igual contamos nosotros, pero no sé el tema de latencias, eh, si afecte como un poco, no sé qué opinan ustedes. Sí, ahorita precisamente, ahorita se dio esa parte del... De eh, la, la donde estaba haciendo diferencia el, el audio, eh, lo volvemos a intentar. ¿Qué, qué te parece, José, si, no, si, si la, te toca a ti la cuenta regresiva? Sí, sí, a perfecto, perfecto. Entonces, a, a la cuenta de tres. Ahí sí si se ve bien mi video. Sí, dame un segundo sí. y lo ponemos. Ah, uh, sí, listo, perfecto. entonces sí, Mejor a, si lo hacemos a, a la cuenta del competidor, creo que yo, como ¿Ah, lo hizo antes. Quedaba mejor. Ok, entonces cuenta. 3, 2, 1, ya. Recordamos que el competidor puede regresar su robotillo a la línea de partida las veces que guste. Que con un tiempo límite, recordando que son dos minutos. De acuerdo, entonces, eh, veamos. Vamos bien, vamos bien. Este es de recorrido muchísimo mejor. Tenemos y justamente tiempo. Josué, yo tengo un tiempo de 20 segundos con 20 décimas. Yo tengo 20.61, exactamente. Y entonces nos quedaríamos con el tiempo de 20.20. .20. En efecto, en efecto. Señor José, ya lo registro acá. Perfecto, muchas gracias. Entonces, que se prepare por favor el equipo de Yo Steam con el robot Maroy. Listo, ya estamos. Estamos, ya estamos. Ok, misma dinámica. Vamos a empezar a su cuenta para que ustedes nos indiquen, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento que ustedes estén listos, nos indican su cuenta y iniciamos. Ok, ok. Empezamos y vemos que... Tienen ahí un poco de dificultades técnicas. Recuerden, tienen dos minutos como máximo para terminar el recorrido, así que eh, dentro de ese tiempo voy a resolver un poco sus dificultades técnicas. Recordando también, eh, y son, haciendo un poco uso de, del reglamento, bueno, no puede haber ninguna otra modificación. De lo contrario, pues tendríamos que, que, que sancionar, pero pues bueno... Nada más vimos que salió como velozmente su hélice. Yo creo que vamos a pasar de esta ronda con él. De acuerdo, entonces ¿ah, esta ronda queda nula, Marcelo. Así es. Entonces recuerden que igual tiene tres rondas. Diré dos rondas más en este caso para recuperarse. Ella es la que es Pues igual, creo que como es la primera ronda, pues siempre sabemos ¿no? que, el, que los inicios siempre son difíciles, entonces bueno, pues ahora ya, ya, ya tienen como, como lo cual no, no, no debe de volver a pasar y pues esperemos que se mejoren cada vez quedando rondas más y esperemos que la emoción aumente. Listo, entonces con la segunda round, ronda comenzaríamos con el mismo orden anterior. Entonces se prepara por favor el robot Intrap. El competidor cuando esté listo por favor nos avisa competidora no sé si ustedes ven la cámara iniciada o sea ya tenemos la cámara prendida pero en la otro dispositivo no se ve me confirman si ustedes sí ven la cámara así ah, yo, eh, yo, yo sí lo lo la viado. cuenta que dice Dolores sí eh, confirmo Dolores sí sí se ve en el otro dispositivo ya, ya tenemos la ah, imagen perfecto, perfecto estamos entonces listos muy bien esperamos su cuenta tú cuenta fuerte tú cuenta fuerte cuál ya, uno dos tres okay el tiempo de el robot in trap inicia ah, sí. parece que maneja un buen recorrido Ahí vamos avanzando está justamente al final de su recorrido y Tiempo. Yo tengo un tiempo Marcelo. de 24 segundos, José. Yo tengo exactamente 23.76. Genial, José. Entonces tomaríamos. Eh, profe Tony, usted también sí está tomando el tiempo, disculpe. <ríe> Este, no, no no lo, no lo estaba registrando, déjame, eh, abro aquí la aplicación. Ok, bueno, que, en este caso nos quedaríamos con tu, con tu tiempo, Josué, que es el, el menor, era de 23.76. Yeah. Listo, entonces, por favor, que se prepare el equipo de Ciencias Letras 8. ¿Estamos listos? ¿Ya ven el video? ¿Listos? ¿Listos? ¿Listos? Okay, ¿cuenta? Listo. cuenta, profe. Tres, dos, uno, ya. Vamos, vamos, vamos, vamos. Tiempo, En mi caso, yo registré un tiempo de 6,67 segundos. Yo tengo exactamente 7.05. Profe, Tony, tal vez le, to le tomó tiempo. Eh, sí, sí, lo, sí. Eh, nada más que a mí sí me dio 8. Eh, exactamente 8 segundos. A ver, en este caso, eh, como somos, estamos tres jueces, se tomaría el tiempo eh, de la mitad, que sería el tuyo, me parece, Josué. 7.05. Ok. 7.05. Listo, y por favor, se prepara el robot Maroy de YouSteam o YoSteam. ¿Lista, competidora? Cuenta fuerte. Uno, dos, tres. Listo, genial. ¿Me ayudas, por favor, Josué, con tu tiempo? Que me escuchan, me escuchan. Ahora sí, José. Ya. Yeah. Sí, ¿Tiene, ¿me ayudas con tu tiempo, porfa? favor? Eh, Marcelo, yo tengo registrado 5.94. Ok, yo tengo 6.4. Usted, profe... Al... Eh, 5.94, eh, creo que no alcanzamos a escuchar a, a, a Josué, parece que tuvo algún inconveniente. Sí. Este, a ver. vamos a ver si nos comunicó por otro medio. Dice que le demos un minuto que, que, que salió de la reunión, pero que ahorita De hecho. Ok. Bueno, en este caso se quedaría con el tiempo de 5,24. Ya. Okay. Ok. Perfecto. Listo, pues si gustan en lo que regresa Josué, yo los puedo apoyar a tomar el tercer tiempo. Genial, entonces comenzaríamos con la con la tercera ronda. Listo. Okay. Listo, entonces por favor que se prepare el robot Intrap del equipo y streamers desde Villahermosa, Veracruz. Ya estamos listos. Listo, ya está Josué aquí de vuelta. listos esperamos su cuenta, equipo. Estamos de vuelta. Una disculpa, dificultades técnicas de este lado, pero está resuelto. Eh, vamos con los tiempos. Eh, Marcelo, eh, yo tengo un tiempo de 9.32 a partir de la cuenta del competidor. Genial, yo tengo un tiempo de 9.63. Ok, de este lado yo, yo registré 9.90. Entonces, Entonces quedaría, me parece que nos quedamos con el tuyo, ¿no, Marcelo? Sí, sería 9.63. Perfecto. Sí, sí, sí, volvimos. Una disculpa. Como lo comentábamos, ¿no? Los niños siempre son difíciles. Ya acá tuvimos dificultades técnicas. Pero estamos de nuevo en el ruedo. Así que, si ¿sí nos hacen el favor de preparar a la pista... El equipo de Ciencias y Letras 8, por favor. Todos ya estamos en busca. Perfecto, denme un segundo. ¿Ya todos listos? Lo mismo, a partir de 50, profe. Ok, cuenta. Van a contar. Tres, dos, uno, ya. Arrancamos. Vamos bien. Vemos en la lista de tiempos que sus tiempos han mejorado. Un buen recorrido. Vamos. Tiempo. Perfecto. Y vamos con los tiempos para esta última ronda para el equipo de Ciencias y Letras. Maestro Tony, tu tiempo, por favor. Eh, 8.51. Perfecto. Eh, ¿Marcelo? 8.97 Ok, ok, en, yo tengo un tiempo de 7.09 Entonces eh, ah. nos quedaríamos con el intermedio, creo que es el del profe Tony Sí, así es, profe Tony, ¿nos repite su tiempo de favor? Claro, 8.51 eh, ¿Cuál era el, el tuyo, Josué? Disculpa 7.09. Sí, entonces está bien, el del profe Antonio diretón y es el de la mitad. 8,51. Uh -huh. Listo, ya, claro. y vamos con la última ronda de esta competencia. Sería para el robot Maroy del equipo Yo Steam. Desde Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Pueden... Como vemos, en su primera ronda tuvieron unas pequeñas dificultades técnicas, pero ya volvieron y volvieron bastante bien. Así que no, no recuerden, recuerden, recuerden que en el caso hay que regresarlo al inicio para que vuelva su recorrido. De hecho, entonces jueces, ahí sí yo tengo, ahí sí yo sí voy a como a usar un poco la palabra, eh, tuve como un poco de, de, de ahí no, no sé, ¿qué opinan ustedes? en eh, La parte en la que arrancó, lo volvió a poner, no sé si lo contaron desde el principio. Eh, yo sí, yo tuve conflicto con eso, de verdad, no, no, no alcancé a registrarlo. Porque empezó, es que creo que empezaron su cuenta antes, entonces no sé qué opinan ustedes, si volvemos a repetirla. Eh, creo, creo que sería lo, lo, lo, lo, lo correcto repetirlo. Sí, bueno, entonces, equipo eh, Maroy, nos podría hacer el favor de volver a colocar su robot en la línea a, la, a su cuenta, en la cuenta de tres, nosotros iniciamos, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes nos indiquen. Bueno, si sí pueden hacer como así como de 1, 2 y sale al 3, o 3, 2, 1 y sale al 1, para que nosotros podamos escuchar. Sí, ¿están listos equipo fuerte, por favor, para escucharlos? No, ya salió, no, no lo escuché. No, no, no. ¿Y lo Sí, sí, por, sí favor. por favor. Recuerden, igual, si sale a, cu a la cuenta de 3, eh, re re repetir fuerte el 3, o a la cuenta de 1, repetir fuerte 1 para que nosotros podamos eh, registrar el inicio, por favor. Listo. Uno, dos, tres. Tiempo, corre tiempo. Hemos recorrido bastante bien, bastante bien. Tiempo. Perfecto, Este estuvo muchísimo mejor. Profe Tony. Eh, tengo seis, 6, 6.05. Perfecto, aquí tenemos de este lado 6.11. Eh, yo tengo 6.7. Perfecto, entonces nos quedaríamos con 6.11, ¿están de acuerdo? En este caso sería el tiempo intermedio, me parece que es 651. Ah, no, 651 es de profe Tony, 6.11 eh, el de este lado, y el tuyo Marcelo, ¿cuál fue? 6.7. Sí, entonces sí nos quedamos con 6.11, ¿no? ok perfecto entonces con este tiempo concluye su participación el equipo marroy el equipo joy steam con su robot marroy genial entonces ya tendríamos los todas las rondas completadas no sé si eduardo estás por ahí A los competidores, muchas gracias. Unos robots muy rápidos, muy fiables. Por ahí vi uno que se regresó por, por la pista en sentido contrario. Sí, estuvo muy muy emocionante. Eh, la verdad, a toda la, la competencia. Muchas felicitaciones a todos los participantes. Eh, sí, como comentaba Marcelo, por ahí uno que se regresó. Y ahorita el tiempo que se... Eh, al final, como en todas siempre pasa algo, pero pues estamos listos para conocer el resultado de nuestros participantes. Entonces, eh, adelante jueces, pero antes me gustaría con, eh, escuchar la opinión del profe Tony, ¿qué tal? ¿Cómo vio la competencia? Híjole, buenísimos, eh, buenísimos buenísimo, lo, los, los equipos, creo que eh, todos los, los, los robots hicieron muy bien, muy bien su su rutina, entonces eh, va a estar, va a estar buena ahorita la puntuación, creo que va a estar, va a estar algo, algo reñido. Perfecto, bien, pues sin más, vamos a, a, a pasar a la asignación de los primeros lugares y el puntaje que realizaron los equipos. Eh, recuerden para las personas que nos están viendo y también para los participantes que hicimos tres rondas, y el resultado de la suma de las tres rondas nos va a dar al primer, segundo y tercer lugar. Entonces, adelante jueces. Perfecto. Entonces, aquí con nuestros resultados y con nuestra tabla donde están contabilizadas cada una de las rondas. ¿Marcelo? este Sí, a ver, déjame... Cabe destacar equipos que estuvo bastante reñido, ¿eh? o sea, el primero y segundo lugar se lo llevaron por décimas, o sea, en realidad eh, fueron tiempos muy, muy buenos, pero se lo llevaron por décimas, o sea, por nada, casi nada, un suspiro prácticamente. Entonces, ¿les parece si empezamos del tercero al primero o quieren agregarle como un poco menos de suspenso? <risa> Eh, José, no sé si le puedes abrir tú, no, se me cerró a mí ahorita la... Ah, perfecto, perfecto, sí, sí, sin problema. Entonces, vamos a ver, miren. Eh... Aquí está. Justamente. Um... Ustedes me dicen en qué momento. Creo que ya se está viendo, ¿no? Sí, ya vemos tu pantalla. Perfecto. Bueno, como nosotros somos uno de los concursos de robótica más transparentes en toda Latinoamérica, aquí están los resultados. Cada uno de los resultados en las rondas están registrados aquí. Como saben, tuvimos tres rondas. El equipo Marroy, bueno, tuvo dificultades técnicas en la primera, pero se recuperaron bastante bien. Entonces, bueno, le quitamos todo el suspense realmente. Así que, eh, bueno, aquí tenemos a Intrap, tenemos el equipo Intrap con un tiempo de 5.03 como primer lugar. Mientras, seguido, seguido pisando de los talones, tenemos al equipo Marroy con un tiempo de 5.94 segundos. Y como tercer lugar, pero no menos sorprendente, al equipo de Ciencias y Letras 8, con 6.05. Entonces, un fuerte aplauso para cada uno de ustedes, y muy bien, muy buena participación, si se lo fijan. Son suspiros por los cuales ganaron, entonces, muy bien equipo, muy, muy, muy, muy bien. Entonces, repetimos, Intrap, con el primer lugar, Manroy, en segundo lugar, con 5.94 segundos. Y ciencias y letras con 6.05 segundos. Así es como eh, tenemos nuestro podio. ¡Papá! ¡Papá! Felicitaciones para nos, nuestros equipos participantes. En primer lugar, por allá, hasta Villahermosa, Tabasco. Eh, segundo lugar, Coachacualcos. Eh, sí. Y tercer lugar, hasta Tepic, Nayarit. Muy bien. Felicitaciones, equipos. Muy buena, muy buena, muy buena participación. De verdad que sí, como, como menciona Josué, estuvo súper, súper, súper reñido, muy muy mínima la diferencia que tuvieron eh, en, sus, en sus tiempos. Felicidades, equipos. Excelente, pues muchas felicitaciones a todos los equipos. Que nos acompañaron desde Coatzacualcos y desde Nayarit en esta categoría. Entonces, eh, pues vamos a, eh, a, a dar por finalizada esta, esta categoría. Nada más un minutito que nuestro juez Marcelo este, se cayó. Entonces, nada más vamos a darle eh, acceso para que nos pueda decir sus palabras en esta competencia. Mientras eh, no sé los participantes, qué tal. Eh, ¿Qué tal se la pasaron? Eh, perdón, aquí me comentan que es desde Villahermosa, Tabasco, la participación. Una disculpa. Eh, y, pues, bueno, eh, participantes, ¿qué tal? ¿Cómo les pasó? Eh, ¿qué, ¿Qué tal eh, la competencia? ¿Les gustó o no les gustó? Ya también tenemos aquí a Mr. Roboto. ¿Qué tal, Tocayo? Bueno, no, primero que todo, un saludo a los participantes grandísimo. A pesar de que estoy en un evento y no pude estar presente en toda la competencia, sí estuve pendiente, vi toda la competencia, ya sé que tenemos un ganador, ya lo van a anunciar. Un saludo y felicitaciones a los equipos que en este momento eh, participaron, ¿no? A los equipos de, de Team y al equipo de CCL Tronics. Eh, eh, bueno, súper bien. Ay, estuvo apretada, estuvo apretado unos tiempos ahí interesantes. Entonces, no, un abrazo, un saludo. Y bueno, los vamos a esperar en el Robo Llamo Stars 5 y 6 de noviembre a los tres equipos, porque los tres equipos se llevan su aplicación al Robo Llamo Stars. Entonces, allá lo estamos esperando. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias Tocayo y recordarles a los equipos que el día de mañana a las 12 en punto los esperamos en la ceremonia de premiación para ser válidos y oficiales todos estos premios que nos comenta Mr. Roboto y, y además de algunos detallitos adicionales. Perfecto, ya tenemos a nuestro juez Marcelo. Eh, adelante Marcelo, algunas palabras para los participantes. Eh, no, nada, todos, este, unos excelentes robots, como ya mencioné eh, eh, anteriormente, solo había uno que se regresó en los primeros robots, varios de los robots regresaban por el mismo camino, veo que ya se ha ido perfeccionando, eso es muy bueno, se va mejorando la competencia, y esperemos ver robots más rápidos y, y, y más veloces. Ok, ok, perfecto. Pues, eh, sin más, nos despedimos de esta primer competencia de Roboyam Sinaloa México 2022. Uh -huh. Agradecemos nuevamente a todos nuestros jueces, a Josué, a Marcelo, a nuestro organizador y también juez, al profe Tony Vega. Y los esperamos en unos minutos a las 10.30 para continuar con la siguiente competencia. Un saludo, nos vemos, hasta luego.